Hola, hola, hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Bueno. ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, gracias por venir, participar. Eh, este es el panel de pequeños ISPs. Eh, y bueno, para arrancar un poco la charla, que va a ser una charla así distendida, me gustaría que se presenten, les vamos a dar unos minutos para que se presenten, presenten a sus empresas o a las organizaciones que representan. Eh, así que bueno, ¿quién quiere empezar? Hola, bueno, eh, yo soy Leandro Ríos, de ClearNet. Eh, nuestra empresa es una consultora que trabaja con varios ISP chiquitos y no, no tan chicos. Eh, bueno, básicamente, digamos, los ayudamos en su operación diaria, los ayudamos a solucionar problemas a pensar en el futuro, en cómo eh, solucionar eh, los nuevos desafíos y, bueno, a lo mejor charlar un poquito de la, de la experiencia que, que hemos tenido y cómo fuimos resolviendo algunas cuestiones. Hola, buenos días. Mi nombre es John Guerrero. Soy fundador de una empresa llamada Wircom en Chile y adicionalmente soy presidente de la Asociación de Pequeños Proveedores de Internet y Televisión eh, en Chile, obviamente. Eh, nosotros eh, venimos del mundo WISP, eh, wireless ISP, eh, ya, la gran mayoría de nuestra ha pasado a lo que es FTTH y televisión IP en conjunto, obviamente, con la asociación y, eh, y toda la negociación de televisión la hicimos en conjunto, así que bien entretenido como hemos trabajado nosotros. Eh, yo soy Douglas Fisher, soy de Brasil. Yo ya trabajo en la na área há 20 anos, é... dedicado ao ramo de roteamento internet, acho que já tem uns 10 ou 12 anos especificamente, e recentemente, não tão recentemente, mas estou em uma empresa chamada Made for IT, e a gente atende pequenos provedores, de pequenos a grandes provedores de internet, inclusive que é Herclass, mas a grande maioria do nosso público é são pequenos provedores, e o que nós ajudamos eles a fazer, é, é fazer as escolhas certas que permitam eles crescer. Que não que de repente, quando você escolhe um equipamento pequeno ou não correto, te impede de crescer no futuro. Isso é um grande limitador. Esse, eu acho que esse é o maior papel nosso. Temos um orador de, de Bolívia, mas online, não sei sé si se está. Hello, buenos días. Bueno, muy buenos días. Mi nomás? nombre es Omar Ortiz. Soy de Potosí, Bolivia. Actualmente trabajo en la cooperativa de telecomunicaciones eh, acá en la en la región. Empezamos como una cooperativa de servicios de telefonía fija, pero actualmente ya brindamos el servicio de internet. Eh, estamos ya con un despliegue de una red FTTH. Así es que Encantado de poder participar, aunque a la distancia, pero presto para poder atender y compartir un poco de la experiencia que hemos tenido acá en la región. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, me gustaría ver, contarles a los presentes y a la gente que está online, eh, un poco de historia de cómo empezaron, qué, con qué equipamiento, qué tipo de, de servicio brindaban si wireless este, DOCSIS, ACL, PTTH eh, y, y, y, y a dónde están hoy día si usan equipamiento de 400 gigas, 100 gigas este, un poco eh, eh, un poco de historia y a, a dónde estamos hoy eh, con la infraestructura eh, Bueno eh, algunos clientes eh, tienen Todavía son wireless, eh, muchos tienen todavía ASL, son la, la mayoría. Todos están migrando a FTTH, eh, son variados, digamos los pequeños, algunos son básicamente una única persona que hace todo, eh, que tiene un, un microtic. y otros que ya empezaron a hacer FTTH, que empezaron a, a cambiar su tecnología, eh, muy a partir, eh, el gran cambio se dio más que nada con la pandemia, en donde estas tecnologías dejaron por ahí de, o sea, eh, empezaron a ser ya casi obsoleta, digamos, ¿no? Lo que te pide el cliente y cómo cambió eh, el, el uso, digamos, la, las personas empezaron ya a generar contenido en sus hogares y por ahí... Eh, necesitaban otro tipo de servicio entonces eh, ahí empezaron todos a, a migrar a Fibra FTTH, y empezaron a usar equipamiento que eh, dejaron por ahí ya los equipamientos más chicos y pasaron a routers que soportan ya 10 GB, 40 GB eh, ese es, es un poco el, el panorama en general, después en de cuestiones particulares hay por ahí detalles, algunas eh, podemos ver alguna cuestión eh, particular. Sí fue una necesidad eh, de, de estos sí fue una necesidad de estos últimos años de eh, cambiar sí o sí más que nada lo, lo que eran las eh, telefónicas eh, las empresas de telefonía, digamos, las cooperativas, pasar a fibra, eh, más que nada porque la DSL no cumplía con los que el cliente necesitaba y se le empezaron a ir a otras empresas más grandes que tenían otras soluciones. Entonces, la manera de retener a los clientes y seguir con el negocio fue pasar a FTTH y tener equipamientos y saltar. Muchos tenían por ahí eh, equipos todavía de fase de Ethernet y pasar ya a GIGO o en realidad a 10 Ese es, es un poco el panorama. Eh, bueno, Wirkung como empresa nació el año 2006, partimos con enlaces inalámbricos en 2.4, donde hicimos enlaces con unos equipos taiwaneses en ese tiempo, porque no, el conocimiento de la tecnología inalámbrica era muy poca en Chile, y hicimos enlaces de 8 kilómetros, donde nos aplaudíamos y nos abrazábamos porque nos da 5.5 megas, entonces era extraordinario. Eh, año 2006 para que más o menos se hagan una idea de ahí año 2008 ya empezamos a trabajar con eh, servidor Microtik que en ese tiempo que era, compraba la licencia pero armabas tu PC eh, y, y empezamos a trabajar con Cambium y Ubiquity que en ese tiempo Cambium era Motorola eh, año 2012 empezamos a, a tener una tendencia de consumo mucho mayor y empezamos a investigar y trabajar lo que era fibra óptica nosotros, en la, yo estoy a 200 kilómetros al norte de la capital, en Chile, al norte de Santiago, eh, y fuimos los primeros en desplegar fibra FTTH para la zona donde, donde yo vivo. Año 2014 empezamos a vender ya fibra óptica, eh, y el tema, como a todos, de la pandemia hizo que explotara el, el consumo, donde tuvimos que construir un data center. Eh, empezamos a, nos quedamos con muchos recursos porque... Habíamos tenido la suerte de ganar una licitación pública de ancho banda para colegios, y, y nos quedamos con esa ancho banda cuando cerraron los colegios. Entonces nos convertimos en los únicos en la zona en, en tener esa ancho banda disponible, y se empezaron a acercar los otros ISPs de alrededor, porque lo obligó a construir un data center, eh, y todo esto siempre fue manejado. Eh, nosotros no usamos Windows, por ejemplo, nosotros, todas nuestras plataformas son Linux, por un tema de, de recursos, y después ya nos acostumbramos y trabajamos siempre con MicroDIC, y hace dos años eh, dimos el salto y hoy en día usamos Univer, como core. Eh, a, a gente, no, na nuestra historia, pasamos justamente por cosas muy parecidas con eso, eh, proveedores que son clientes nuestros, yo estoy apenas dos años en la empresa oficialmente, pero conozco a os três irmãos que são donos da empresa desde muito tempo atrás clientes que eram clientes pessoais deles desde 2002 e foram prestando serviço e também como rede sem fios em redes sem fio em 2.4 aí passou-se por aquela aquele momento em que era impossível conseguir estabelecer um canal uma, uma um, rede, um, um enlace em 2.4 porque era muito ruído aí foi para para 5 gigas que passou a ser impossível também <risos> e foi Foi-se para então para fibra, aí a fibra tanto na camada de, de acesso, né FTTH, quanto na, na construção dos backbones. É, e hoje, infelizmente, como a gente tem um, um, uma gama muito grande de clientes, nós temos clientes muito pequenos, clientes pequenos, uns 700 clientes finais. E temos clientes que são muito grandes hoje, temos clientes com quase 700 mil clientes finais. Então, nós temos uma equipe grande, e a gente, o que a gente pode dizer com toda certeza é, não existe bala de prata. A ferramenta que resolve o problema do cara lá, grandão, não é a mesma que vai encaixar aqui, e o contrário também é verdade. É, trabalhamos hoje, com, e é uma coisa que quase que natural, isso depende, a gente observa, estamos no Brasil, maior, com maior, mais intensidade, mas prestamos serviço para diversos países da, da América Latina, e a gente observa que, Dependendo do regulatório legal, algumas outras marcas, além do micro... micro está em todo lugar. Todo lugar. Sempre. Se você abrir uma gaveta, vai achar um microchic. Mas, por exemplo, entre Juniper, entre Cisco, entre Huawei, Nokia, que tem entrado no mercado, isso depende do, do regulatório legal do país. Tem países que tem uma... que que And que o, a Huawei entra muito bem, tem países que a Huawei não põe o pé. É, e mas o que a gente pode dizer em relação a, a todos esses casos, sobre, sobre, especificamente sobre as bandas é, 40, é, 10 GB o 40 GB 100 GB temos casos de gente construindo rede de DW, construíram rede DWDM, e hoje a gente opera essas redes para eles com 400 ou ou 200 GB depende da construção. Mas o que a gente pode dizer com certeza é que os equipamentos se trocam. Mas a arquitetura da rede tem que ser bem pensada desde o princípio, porque você vai tirar aquele equipamento que é de 1 giga e colocar um de 10, tirar um de 10 e colocar um de 100. E se você tiver que, toda vez que faz isso, reconstruir a arquitetura da rede, isso torna-se inviável. Então... É, acho que esse, essa é a principal principal questão, né? Ah, se vai ser modulação modulação coerente na transmissão dos 400 Giga ou se vai ser on off de 1 Giga, se a fibra foi construída, um enlace de 60 km foi bem construída, é, bem ancorada aos postes. Aquela mesma fibra de 10 anos atrás vai operar com 100 gigas e não vai te incomodar. Agora, se você fez a coisa sem a devida dedicação, você vai ter problema com 1 giga, com 10 giga, com 40, com é sempre assim. Obrigado, Dula. Omar, eu contar um pouco. Claro, é... Bueno, la cooperativa empezó en el, noven, en el en 1972 con telefonía eh, convencional y en el 2002 es donde empezamos con Dial-Up. Eh, ofertábamos velocidades de 256 kilobits y era, era un éxito para nosotros en ese entonces. Eh, teníamos una red desplegada de cobre. Potosí es una, ciudad, eh, una de las ciudades más altas del mundo. Estamos a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar. Entonces eh, teníamos ciertas características, inclusive con el tipo de, eh, de par de cobre que utilizábamos porque necesitábamos eh, un engomado especial, porque las temperaturas eran muy, muy radicales. Cuando hacía mucho frío en invierno era complicado porque se quebraba el, el cableado. Entonces eran trabajos que hizo el personal acá. el 2002 eh, iniciamos con esto, pero ya eh, con un core de un giga. Posteriormente, en el 2019 es donde empezamos ya con, con un proyecto Jipon. Eh, lo hicimos eh, en zonas específicas. Eh, acá en Potosí hay mucha minería, entonces empezamos con empresas mineras. Y justo en el tiempo de la pandemia es donde eh, ya las velocidades nos quedaban pequeñas, entonces tenemos tres operadores, cuatro operadores en en la ciudad, eh, principalmente con el servicio móvil. Nosotros solamente damos eh, Internet fijo porque no tenemos licencia de operación para bandas móviles. Entonces, en el 2019 empezamos con JPON y para el 2021 y parte de este año 2022 ya tenemos desplegado una red FTTH en toda la ciudad. Entonces, esa era una de las preguntas que también teníamos, no? Eh, uno de los beneficios de ser una ciudad pequeña es que el despliegue lo hicimos eh, en corto tiempo, relativamente en corto tiempo y tenemos una cobertura total. Eh, actualmente nuestro core es de 10 gigas. Nosotros sí manejamos la marca Cisco. Eh, hemos tenido un buen performance con ellos y el desafío es ese, no poder ahora eh, migrar a nuestros usuarios a nuevas velocidades en la red FTTH aproximadamente. Nosotros ya hemos migrado un 20% de los usuarios. Potosí es una ciudad pequeña. Eh, para que tengan un poco más de, de conocimiento, estamos alrededor de 200, 250 mil habitantes, más o menos. Entonces, eh, nosotros tenemos cerca de 4 mil usuarios en ADCL, pero ya hemos migrado 1,500 usuarios a lo que es FTTH. Entonces, el desafío que tenemos es poder mantener la red eh, y poco a poco ir migrando para después eh, ya estamos ofertando servicios de triple play, tanto con televisión, eh, voz y, y datos. Entonces, más o menos en eso se refleja todo el trabajo que hemos tenido en este tiempo de la pandemia también. Buenísimo, gracias. Y bueno, un poco juntando lo que hablaba recién Omar, una cosa importante que dijiste vos que es cambiaron los hábitos de consumo de los clientes. Antes era solo bajada, consumían contenido, ahora quieren subir contenido. Lo que decía Douglas, pensar bien la redes desde el principio. Y lo que decía Omar, bueno, desplegamos Shipon porque eligieron una tecnología. ¿Cómo haces para este, tomar decisiones y... y, y, y con los cambios tan rápidos que hay en las tecnologías, en los hábitos de consumo que implican una inversión muy fuerte y por ahí somos chicos y decimos no no este, no puedo estar cambiando equipamiento todo el tiempo este, porque pero a, a la vez el mercado te lo requiere ¿Cómo, cómo manejan esas cosas? Eh, bueno a, a ver, hay distintos desafíos eh, Particularmente para lo que vos preguntás, eh, para los que son más bien chicos, intentamos ayudarlos para que tengan eh, algún tipo de eh, digamos, alianza con sus clientes. Eh, por ejemplo, un desafío que se viene o que ya empezó a aparecer es que tenemos algunos clientes que tienen clientes que le están pidiendo que de alguna manera le den servicio para eh, algo que tiene que ver con internet de las cosas, o por ejemplo medidores inteligentes y bueno, la recomendación o lo que intentamos ayudarlos es en que hagan algún tipo de alianza con ese cliente y que esa eh, inversión o infraestructura o, o el negocio en sí que vayan a hacer, lo hagan en conjunto ya que ellos son chicos, no lo pueden de alguna manera llevar adelante solo bueno, asociate con tu cliente eh, llévenlo adelante juntos y de la solución de esa manera. Y están funcionando, hay varios, que lo están haciendo y es una solución viable para el que es, el que es chico. Bueno, en el caso nuestro, eh, nosotros cambiamos hace, recién hace dos años Microtik Decor por Uniper y fue porque nosotros con Microtik tuvimos una excelente experiencia. Lo que pasa es que mucho se basa en el diseño de la red, que es donde tú proyectas, porque si bien la tecnología está cambiando cada dos años, tú no puedes cambiar los equipos cada dos años. Entonces, tu pensamiento es llegar a los cuatro o cinco años, que a las finales se te van a convertir en dos o tres igual. Pero el diseño tiene que estar pensado cinco años. Entonces, eh, nosotros, por ejemplo, cambiamos cuando ya empezamos a traficar eh, 40 gigas con Microtip, y fue más que nada por un tema de, de seguridad eh, del, del famoso tema de, de algún ataque, de cualquier cosa. Entonces, ahí estás obligado, eh, pero yo te digo, una empresa pequeña eh, puede funcionar con microtico hoy en día bien configurado, bien trabajado. Si no manejas mucho la parte de diseño, configuración, es recomendable siempre, por muy chicos que seamos, hacerse asesorar y por una razón súper simple, porque puede, si no puedes gastar el doble pensando eh, en que puedes solucionarlo y... Y se te complejiza más, porque una vez que, una vez que ya estás con el cuello de botella, empiezas a pensar en caliente eh, y, y toman las decisiones tal vez no son las mejores, porque eres más visceral para pensar. Entonces, casi siempre nosotros, eh, yo en mi caso soy el que hago el diseño de, de la estructura y la red de la empresa, y yo siempre la voy pensando cinco años. Siempre voy trabajando cinco años y a los ingenieros le voy, voy traspasando más o menos eh, ese pensamiento. Yo lamentablemente hace un par de años que no toco un, una línea de comando ni nada, pero, pero sí voy tratando de que toda la gente que trabaja conmigo eh, vamos avanzando en esa línea y que permita trabajar más. Hoy en día, la virtualización, el tener un, un par de servidores dentro de tu propia red, que sean DNS, que sean los, el speed test, que sean las cosas más simples, hace que la experiencia del usuario sea mucho mejor. Y eso no requiere recursos. Es decir, requiere el servidor, el resto es Linux y programación. No, no, hay, no hay un consumo que para las empresas chicas hoy en día tengan que apostar por un tema de licencia y cosas así. Entonces, eso ayuda mucho a que si bien tu red es pequeña, te, te dé una sensación al, al usuario final que diga, oh, pero la, mira, son chicos, pero igual anda bien, o, o son estables, no se me cae nunca. ¿Qué es lo que le interesa al, al usuario final? Pero uno siempre lo tiene que pensar, sobre todo en el tema de las velocidades, que hoy en día está como mucho en discusión, porque las empresas chicas, que hacemos? Vendíamos 20 megas, 30 megas, hasta que aparecieron las empresas gigantes a vender 800 megas, 700 megas, y por el mismo valor que tú entregabas, 20. Hoy en día con una red Gpon, Epon, tú puedes duplicar las velocidades y no te va a afectar tu consumo. Entonces, eso es parte de, de cómo diseñar la red. Por ejemplo, si tú estás dando 20 megas en Gpon a una prueba con un segmento de cliente, tíralo a 50 megas de velocidad y te vas a dar cuenta que tu consumo no aumenta. No lo usan, porque la cultura de consumo del usuario es la misma, pero ellos quieren tener la sensación de velocidad. Y son, y son cosas que te van ayudando, si vas comprendiendo, te van ayudando a mantenerte en el tiempo, sobre todo ahora que en la pandemia también, si bien nos ayudó mucho, les le metió mucha competencia a todos, porque todos se dieron cuenta que había un muy buen mercado na internet. Eh, entre, antes de responder directamente a su pregunta, una cosa muy bien colocada por ahí. Perdón, Thomas, desculpa, ¿viu, Thomas? Estaba respondiendo en español. Desculpa, voy a responder en portugués. Perdón. Antes de responder a, a, pregunta, a su pregunta, voy a comentar lo que ele colocó, que es la necesidad de tener una infraestructura básica de, de computación dentro del de ambiente. Eu, eu sinceramente, do meu coração, eu sei que eu vou falar aqui vai gerar, as pessoas vão, vão ficar com taxinha na cadeira, mas deveria ser quase que proibido um provedor de internet não ter um servidor de DNS recursivo dentro da rede. Porque o quanto isso afeta a qualidade da experiência do usuário final é muito grande. Obviamente não é um DNS torto, tem que ser bem feito tem que ser bem feito, não pode ser todo estragado, em ser... mas é muito é, é a diferença entre levar 30 segundos, 30 milisegundos para começar a carregar a página ou já bater na tela fazer assim, puf. E a experiência do usuário faz muita diferença. E aí agora respondendo a sua pergunta, tem um outro ponto que acontece, de novo remetendo à arquitetura. As arquiteturas anteriores, a, o controle de banda sempre era feita integralmente no Birras, no Birras, né, no BNG e FTTAD foi pensado para que o controle de banda seja feito lá na camada POM, no Jane no, no, no DBA Profile. E o que, que a gente vê recorrentemente? As pessoas, basicamente, ignorando que isso existe, em transformando o, a, a OLTG POM num grande hub <risos> é, e fazendo o controle de banda exclusivamente no BIHAS. E isso faz muito mal para aquilo que você perguntou. Aí o cara tem... 100 clientes numa Mapom, e os clientes não conseguem alcançar velocidade, não conseguem fazer uploads com grande velocidade, mas a, mas o birra está funcionando, mas o, a, o link não está atolado, mas, e vai mexer, na verdade, é lá na ponta, lá perto. Ou então, um outro ponto de dor muito grande é o CPE, o, o roteador com Wi-Fi do cliente de baixa qualidade, que não alcança, não entrega a qualidade, Então, esses são os pontos que tem que ser... Então, ele colocou no começo, não, não é um único ponto, você tem que pensar no CPE, você tem que pensar na, GEPOM, na OLT, na GEPOM, você tem que pensar nos links de APLINK, você tem que pensar no, no BIHAS, você tem que pensar no CGNAT, desculpa, Jornel, CGNAT, Jordi, não, não fique bravo comigo. Tem que pensar no CGNAT, tem que pensar na, na em todos esses pontos, e cada um deles tem que, você tem que, tem que abordar. Eu acho que esse é o segredo. Né? Obrigado. Omar. Eh, concuerdo con lo que decía Douglas, la importancia de ver la parte de la red, la parte del equipamiento y de llegar hasta la última milla. Por ejemplo, nosotros empezamos con Daya Lab y saltamos a DSL. Hay muchas eh, empresas que alargaron el tema del cobre con BDSL o, o con cable modem. Pero nosotros, justamente por el tema económico, aguantamos. Aguantamos hasta que los costos de equipamiento y el tema de la fibra rebajen para dar el salto directamente hacia lo que es FTTH. Porque hoy por hoy es mucho más económico eh, comprar la fibra óptica que comprar el, el multipar o el cable de cobre. Es mucho más económico. Entonces, eh, nosotros empezamos con un core de un giga. Y como decía uno de los panelistas también, eh, concuerdo con el, el promedio de cinco años para una proyección, me parece totalmente razonable. Nosotros implementamos el 2017 un, un core de 10 gigas y justamente cumplió su tiempo en esta gestión. Y el 2022 ya estamos haciendo un salto a un core de 40 gigas, eh, considerando todo lo que se ha hablado, ¿no? eh, inclusive en el tema de de un dual stack para IPv6 y ver algunos complementos ahí. Pero eso es importante en las, en las empresas pequeñas, que no se hagan inversiones que en dos o tres años ya tengan una limitante. Por ejemplo, en el tema de las velocidades. Con todas las clases virtuales, con todo el streaming que se ha generado, una red ADSL es muy limitada en la subida de datos. Entonces la gente nos decía, mi internet está muy lento. Pero el problema no era el Internet, sino que la subida de datos de dos conferencias saturaban los dos megas que podrían darse en ADC, cosa que no nos sucede hoy con FTTH. Entonces, yo creo que es, es importante que las proyecciones se hagan en ese periodo y siempre tratando de ver eh, lo que uno pueda reutilizar. Por ejemplo, nuestro JPON tiene 2.5 gigas por puerto. Pero ya tenemos las proyecciones de cómo podríamos hacer el salto a 10 giga eh, y directamente 10 gigas es una velocidad que, que para nuestro medio tiene bastante futuro. Entonces concuerdo con que la línea tiene que ir viendo desde la parte de red, de equipamiento y también los terminales que hoy por hoy ya estamos haciendo las pruebas con terminales en, en bandas de 5 gigas, ¿no? que nos permite mucha más estabilidad. Gracias, Omar. Y... Hablando un poco de interconexiones, eh, bueno yo siempre digo que hay como una escalerita de los ISPs, eh, en donde uno va eh, buscando tener mejor conectividad con, los, con las otras redes. Primero uno empieza con un, con un proveedor casi único, eh, y después va buscando los contenidos, que vengan las CDNs, conectarse a algún IXP, ¿Cómo están ahora? ¿Cómo lo fueron logrando? Este, qué, ¿Qué nos pueden contar con respecto a las interconexiones de red? Bueno, con respecto a ese tema, eh, en principio comprabas un carrier, eh, básicamente, y dependías de lo que el carrier te, te enviara. Después surgió la posibilidad de, del XP, de Cabase. Eh, ahí... Bueno, te empezás a traer mucho más contenido regional. Eh, hoy por hoy eso tiene una, eh, un gran impacto en la, en la calidad. Eh, eso ayudó incluso a bajar eh, mucho los costos y mejoró la calidad del servicio. Y después, eh, en lo que tiene que ver con interconexiones, muchos de nuestros clientes empezaron a interconectar entre ellos. Eh, entonces... O ahí te pasaba que uno pertenecía a un IXP regional, otro a otro, pero entre ellos estaban interconectados. Entonces, eso era bastante interesante, porque más que nada cuando tenías un problema podrías eh, ir a buscar a través de ese, de ese PIR que tenías y traerte contenido que si no, tenías que ir a buscarlo de forma internacional. Eh, eso está, sigue existiendo, se está haciendo ahora. Eh, cada vez son más los clientes que, que hacen ese tipo de conexiones y bueno, entiendo que el XP apunta puntualmente a, a ofrecer ese tipo de servicio en, en, lo, en lo próximo. Eh, bueno, en el caso de nosotros, me reía porque me acordaba de un amigo argentino que me decía que nosotros somos la grasa del bife. Eh, <risa> somos muy, muy largo. No, para nada, para nada. <risa> eh, pero eh, no, en el caso de Chile, es, tú tienes Valparaíso, que es el puerto por donde tenemos la fibra submarina. Por alguna razón ahí no hay nada y se va todo a Santiago. Y de Santiago después se devuelve a Valparaíso para salir a nivel internacional, que no, no entiendo ese diseño. Pero hacia el sur de Chile tú tienes mucha conectividad. Estás hablando que tienen que haber por lo menos 8 o 10 operadores haciendo tránsito o transporte hacia el sur. Pero hacia el norte, que es la zona que estoy yo, hay dos. Y yo estoy a 200 kilómetros de la capital, o sea, no, no, es, no era una locura. En un principio nosotros lo que hacíamos era comprarle a estos dos, no le voy a hacer publicidad, no lo voy a nombrar, a estos dos eh, enlaces dedicados. Y revendíamos enlaces dedicados, que era lo que hacía casi toda la zona norte o en el sector donde yo estoy, en la zona norte. Pero, eh, como bien decía él, al final, eh, tú no sabes qué internet estás vendiendo te dicen que una tasa uno a uno, después te dicen no, era una internacional, no era uno a uno, era uno a diez, y después no, es nacional, no era uno a uno en verdad, era uno a cuatro. Entonces, era un quilombo, como dicen los argentinos, porque empezaba a perder la fe en, en el proceso. Y ahí, eh, en el caso de nosotros, eh, puedo decir que en un evento nuestro como asociación, nosotros presentamos a PIT en Chile, al primer IXP que se formó, y empezamos a eh, empujar el tema y yo recuerdo que el cambio para nosotros fue notable porque, por ejemplo, yo tenía, eh, para que se hagan una idea, dos enlaces dedicados, uno de cada operador, porque tenía que tener un respaldo y pagabas por esos hermosos 200 megas, pagabas 5 mil dólares por 200 megas. Cuando empezaron pues, a aparecer los IXP y, y los p Primero, ya no todo el tráfico se iba internacional porque a la final el operador trataba de, de jugar con su, eh, con su sistema y tú no tenías nada que hacer ni cómo tocar. Eh, y empezamos a tener un giga por ese mismo precio. Entonces fue notable el cambio. Hoy en día nosotros en el caso de Chile, tiene que estar entre un 70 o un 80% el consumo tiene que estar en los xp de Chile. Y el resto, el otro 20% recién es tráfico internacional. Entonces, hay, la particularidad es que se puedan dar tantas velocidades en Chile o que se puedan hacer eh, cosas diferentes porque hay mucho contenido local. Y eso permite mejorar los precios y, adicionalmente, eh, lo que ya hablamos antes es mejorar la velocidad y la experiencia del usuario en el lugar. Eh, eso es un tema. Ese, ese es un tema bastante complicado porque assim, bom a primeira a primeira coisa que vocês foram falando e veio batendo na minha cabeça a mesma palavra sempre flow, flow, net flow, net flow, análise de flow, é, porque é, é, é o caminho não não deixe se tem uma coisa que eu posso recomendar para todo e qualquer ISP de todo e qualquer tamanho isso o custo disso vai ser proporcional ao seu tamanho lógico um cara muito grande vai pagar mais caro um cara pequeno vai pagar menor não deixe de, de saber o que que passa na sua rede? você está passando 10 gigas numa interface, você não sabe se aquilo é Facebook, se é Google, se é streaming, se é Twitch, se é LOL. É, você, você tem que saber o que é isso. Porque se você não sabe o que você está comprando e o que você está vendendo, você não sabe o preço. Então, você tem que saber disso. Então, não, não deixem de fazer isso. Procurem. Existem diversas ferramentas de boas, algumas de código aberto, algumas fechadas. Inclusive, nós, nós vendemos uma ferramenta, mas... Em cada, existem regionalidades, cada um procura o seu, mas não deixem de ter uma ferramenta de flow, tenha uma ferramenta de flow e com isso você vai poder barganhar adequadamente com o seu fornecedor. É, complementarmente a isso, tem uma assim, o, o piring, o IXP a, a compra do trânsito ela é uma coisa muito boa, mas ela não não, não é, é não é todo mundo que está pronto para entrar nisso. Então, por exemplo um cara que está com poucos clientes ainda começando com mil clientes e ele tem braços curtos porque tem pouca ele ainda é o cara que mexe na olt que também mexe na cpe que também mexe no birras que também mexe no dns trabalhar com peering exige uma atenção grande ao bgp você tem que saber tem que estar atento ao tudo que você vai fazer então não faz sentido você gastar essa energia neste momento Nesse, ficar cuidando de trocar anúncio para cá, mexer anúncio para lá. Então, vai chegar um momento em que isso vai ser necessário. Então, você tem que ficar, estar atento. Você você é o cara que é gestor da sua própria empresa e também é o cara operacional. Vai chegar um momento em que você vai entender que, poxa, agora é a hora de virar. Então, e quando e quem que vai te dizer qual que é a hora de começar a analisar isso? O Flow? É, bom, acho que é isso a resposta. Obrigado. Graças a todos. Eh, yo recordaba algo en este tema de, de la interconexión, eh, algo que me pasó el 2015 justo en un evento del ACNIC. En ese entonces, COTAP tenía un tráfico eh, en el core que llegaba a 500 megas, era el tráfico de, toda la, eh, de todos nuestros usuarios. Y en el evento del ACNIC yo hablaba con Jordi. Eh, justamente, y le preguntaba, ¿cuánto tienes de velocidad en tu domicilio? Y él me decía, eh, recién me aumentaron el, siguiente, el anterior mes y yo tengo 300 megas. Entonces Jordi tenía casi la totalidad del ancho de banda que yo tenía en toda mi, mi ciudad. Así de, de loco era el, el tema de comparación. Pero eh, Bolivia es un país eh, que como no tiene salida directa al mar, nos complica mucho el tema de transporte. ¿no? Siempre necesitamos un, un proveedor externo. En el caso de, de COTAB, nosotros actualmente eh, recibimos el ancho de banda de dos proveedores, uno por backup, pero ese es el problema, ¿no? Eh, pese a que los montos han, han bajado en, las últimas, en los últimos años, siempre estamos superditados a esa salida internacional. Y lamentablemente, como yo tengo que pagar ese tránsito, eso repercute en el usuario, lo que decía Douglas, ¿no? O sea, es una cadena. Entonces, eh, las velocidades no pueden ser las que quisiéramos por un tema económico, pero actualmente veo que está mejorando esta tendencia, tenemos algunas oportunidades más y el desafío también está en eso, no de poder, eh, entre cooperativas o entre empresas pequeñas, poder hacer el esfuerzo en conjunto para en algún momento tener los recursos y una red eh, con salida internacional propia, que yo creo que eso sería un, un aporte muy grande para poder Mejorar el contenido de caching mejorar el contenido de servidores, eh, el consumo sería más, más masivo. Entonces yo creo que va, va por ahí la, el desafío que nosotros tenemos acá. Muy bueno, gracias, Tomara. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿cómo ven o cómo planifican de acá a cinco años? Como habíamos hablado al principio, hay que planificar. Eh, ¿Cuáles son las expectativas que tienen para el futuro? Eh, Leandro. Um, desafíos, expectativas, hay, hay muchas. Um, te quiero... Me voy a quedar con un desafío más cercano, más que a cinco años en, en Argentina. Muchas veces es... Pensar a cinco años es, es complejo. Eh, lo tenés que llevar más día a día. Hoy incluso hasta... No solamente tenés problemas... Eh, técnicos o desafíos técnicos, sino hoy, eh, por ejemplo, eh, las regulaciones no te dejan manejar muy bien las tarifas, eh, no acompañan la tarifa al tema de, de la inflación. Eh, más, hay que podría analizar eh, más cercano. Pero eh, el desafío, por ejemplo, que tenemos en Argentina y en la mayoría de nuestros clientes, puntualmente que se nos viene ahora y es, por ejemplo, el mundial. Eh, ese, eso va a ser un tema más, más que nada para los que están eh, empezando a dar televisión, eh, que están empezando a dar televisión por un OTT, eh, más eh, las cooperativas que quieren que sus clientes, digamos, tengan acceso a, a, a este contenido y, bueno, y de alguna manera ver cómo asegurarle el acceso. Eh, ese es el, entiendo que va a ser el desafío de, lo, de los próximos meses, o bueno, eh, ya estamos encima. Eh, si quieres te cuento en el próximo evento cómo, cómo nos fue, cómo lo resolvimos y, y con qué problemas nos encontramos. No voy a decir nada al mundial. Por favor. <risa> <risa> no, mira, pero antes, antes de responderte, eh, tomando lo que decía acá el colega, mira, cuando tú trabajas con empresas más chicas, te das cuenta también que muchos de ellos no tienen la capacidad técnica como para crecer más allá de lo que tienen. Entonces, por eso es muy importante que nosotros, los que ya estamos, digamos, un poquito más arriba, eh, los ayudemos y los apoyemos. No es necesario, tal vez, que ellos tengan que aprender el BGP completo ni nada de eso. Pero si tú le vas a dar una interconexión, tal vez tú le ayudas y le configuras un BGP interno, que sea default, nada, full routing, nada nada, nada, nada específico. Solamente para que él tenga una mejor calidad de servicio en su core y indirectamente le ayudará a los clientes. No necesariamente todos tienen la capacidad técnica o la, el, el dinero como para contratar la asesoría de ingeniero y cosas así. Porque muchos están partiendo o están en zonas tan pequeñas que de, van a tener 500 clientes y no van a poder crecer más. Entonces, fíjate, entonces eh, hay, hay, hay que analizarlo caso a caso. Eh, respecto a lo que se viene al futuro, eh, yo creo que nosotros como empresas de telecomunicaciones, eh, no importa el tamaño, Hemos perdido eh, posición sobre los grandes corporativos que están a nivel latinoamericano porque eh, somos demasiado amarrados, demasiado buenos para, para el área técnica. Nos, nos cuesta mucho el área comercial, demostrarnos, de hacer cosas, de, de buscar manera de asociación. Eh, me reía porque hablaba con Jaime, que está por ahí, que es de Chile también, y venimos a conversar aquí. <ríe> es como. Eh, Oye, estamos a una hora y media, pero no, hablamos aquí, ¿te fijas? Entonces, ese, ese tipo de desafíos, yo creo que los desafíos de las empresas de telecomunicaciones, más allá de la parte técnica y las velocidades, porque eso es algo que el mercado te lleva, eh, hoy en día nosotros tenemos que empezar a ver cómo vamos a ir hacia adelante. Yo te digo, hoy, hoy ejemplo, las empresas chicas van a tener que eh, dar servicios adicionales que sean un plus y que le cueste más a, a las empresas grandes. Por ejemplo, una empresa grande... En el caso de Chile, me voy a plantear sus tiempos de respuesta de reparación de un domiciliario son 48 horas, 72 horas. Eso es lo que se demora en ir a reparar un domiciliario en cualquier parte de Chile, incluido Santiago. El, el operador chico, dado que es local todo, eso lo tiene que responder antes de 24 horas. Y eso ya va a ser un diferencial que va a permitir que la gente entienda que tú puedes dar un mejor servicio. Ya vas ganando nicho de mercado. ¿Te fijas? y otra manera de dar un plus que yo lo estoy investigando no, eh, y lo estamos desarrollando con gente de Perú incluso que es empezar a eh, dar un servicio adicional por ejemplo te instalo el internet domiciliario pero te instalo dos cámaras de seguridad pero yo te las dejo instaladas porque la mayoría de la gente cuando las instala ellos eh, tiene el router en la cocina y coloca la cámara en el baño y te llama todos los días porque la cámara no se le ve entonces ese servicio si lo puedes prestar tú con tu técnico de, de una manera que, se, que a él le quede bien, se le explica cómo funciona todo el tema, le puedes, le puedes cobrar un fee adicional mensualmente por las cámaras, dado que le estás colocando seguridad y eh, te va a permitir fidelizar al cliente. Lo mismo se puede hacer con IoT, o sea que puede encender la luz desde su teléfono, desde su casa, empezar a hacer eh, productos que vayan de la mano con el servicio internet que prestamos. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque eso eh, para nosotros es mucho más fácil reaccionar porque somos más pequeños. Una compañía grande, solamente en hacer esto que yo te digo, son seis meses de reuniones de su corporativo, de la ingeniería, de estructural, qué pasa por comercial, qué marketing lo tiene que validar, que no sé qué. Nosotros, lo más probable es que nos juntamos cuatro y decimos, oye, bueno, hagamos esto, te tinca, sí, sí, ya, probemos. ¿Te fijas? Es muy rápido versus soluciones corporativas. Entonces, el, el empezar a trabajar un poquito más en el, en el valor agregado, como le llaman, en, en hacer cosas nuevas, nos va a permitir mantenernos, porque si no, eh, vamos a empezar a decaer por un, un tema súper simple. Los operadores grandes, si ellos quisieran, le dicen a sus clientes, cámbiate este mes y tienes tres meses de internet gratis. Y a ellos no les va a afectar el bolsillo. Pero a ti sí. Eh, bueno. Antes da gente responder aonde que a gente vai estar daqui a cinco anos, eu queria dizer que eu não quero no LACNOG de 2027 estar falando que a nossa expectativa vai ser implementar IPv6. Eu espero que isso já não, não esteja mais no tópico. É, essa, essa é a primeira, a primeira questão. E o que eu posso falar um pouco sobre isso, sobre o que, vai, o que eu vejo daqui a cinco anos, talvez é falar um pouco do que eu estou vendo acontecer no Brasil. É, o que se, o que a gente vende para o cliente a gente vende conectividade há 10 anos atrás era Wi-Fi era wireless aí passou para algumas foram para PAC, né o, o cabo algumas foram para DSL outras, passou por DSL agora é fibra Aí, algumas empresas, no Brasil tem um contexto chamado MVNO, que são é um compartilhamento de, de redes móveis, aonde se vende como serviço. Isso eu acho que é algo que vai se vai acontecendo no futuro. E isso tudo você vai estar vendendo com uma única fatura para aquele cliente. Isso, isso eu acredito que é o que vai acontecer verdadeiramente. E, e, e a criatividade, a flexibilidade, como você colocou, a rapidez dos pequenos em responder isso de uma maneira Ágil é, talvez seja diferente. Soluções como, eu não sei se chama como tecnicamente chamam, mas chamam de Fon, que é o Wi-Fi atender também outros clientes, o Wi-Fi que se entrega atender também outros clientes e coisas. Isso, por quê? Inevitavelmente, vai ser, um dos concorrentes é o 5G. Não no sentido de que o 5G vai ser a coisa salvadora, mas é um concorrente, entendeu? É algo, então, em vez de concorrente, vamos aproveitar aquilo e tomar para si e entrar na concorrência também. Eu acho que isso é, esse eu acho que é o futuro. Nós vendemos conectividade. Se vai por fibra, se vai por ar, se vai se vai por satélite, se vai por... Não importa, nós temos que resolver o problema do cara e cobrar por isso. E é isso. Simples. Obrigado. Omar? Concordo com con ele, e me quedo com essa palavra, no valor agregado. Yo creo que eh, uno de los desafíos que tenemos es de generar un valor agregado. Eh, nosotros empezamos como una cooperativa de telefonía, pero hoy por hoy ya nadie usa la telefonía fija. Entonces, nosotros estamos lanzando un producto que es poder llevar su teléfono fijo en su celular, en un soft Entonces, me suena el teléfono fijo en la casa y me suena simultáneamente en mi celular. Y eso lo puedo llevar donde yo esté. Entonces, creo que que una de las limitantes que tenemos es que no sabemos vender muchas veces el producto. Eso es cierto lo que decían. Eh, a veces pasamos más tiempo entre fierros y la tecnología, pero nos olvidamos un poquito el tema de, de la empatía con el usuario. ¿no? Hay casos donde el viernes a las 6 de la tarde pierdo conexión y bueno, me esperan hasta el lunes a las 8 porque eh, muchas veces no tenemos esa logística. Yo creo que ese es, eh, ese es uno de los desafíos. Y bueno, en el caso particular nuestro, eh, sí estamos soñando mucho con el, eh, dentro de cinco años, ser la primera cooperativa en Bolivia que tenga una eh, totalidad de usuarios en fibra óptica. Ese es nuestro desafío, que se migre la totalidad del usuario, que tengamos los combos de dar por lo menos los tres servicios por la red de fibra y poder llegar al momento de, apagar el cobre, como decíamos. Ese es eh, el anhelo que tenemos y estamos trabajando para apuntar ahí. Gracias, Omar. Bueno, eh, hay muchas conclusiones del panel. Eh, la verdad es que ser chico es un desafío. También te permite esto de eh, poder tomar decisiones rápidas y cambiar el rumbo fácilmente. Eh, eh, la verdad que es muy, muy ilustrativo lo que nos han contado. Y abro el panel a preguntas del público, a ver si alguien tiene alguna duda. Sí, hola. Eh, tenemos un espacio para unas tres, cuatro preguntas, así que ya tenemos tres valientes en fila. Jaime. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jaime Cruz, de Chile, del XP. Eh, mi pregunta es, eh, los pequeños operadores de, de este panel, eh, ¿cómo han superado el problema de el, las IPv4 que ya están agotadas? ¿Y cómo los nuevos operadores pequeños que no lograron tener eh, recursos? Eh, lo están haciendo para poder operar eh, y competir de igual a igual con el resto de los operadores. ¿Puedo puedo puedo responder? Ah, hay muchas de muchas maneras. Eh, la primera son las técnicas. Primero de todo. Si usted está hablando de resolver el problema de falta de IPv4 y no tiene IPv6, está errado. No, no, no, ni empece. Hay que pensar en implementar IPv6. Porque, ah, ¿cómo voy a multiplicar IPv4? No, no, no, no, no vaya a haber. Ah, voy a ficar en la fila. La fila hoy de cinco años, la mañana será de seis, de siete, no habrá más. No, tira eso de la cabeza. Perdão, perdão as meninas do, da tradução, eu vou falar em português, elas estão acenando para mim. Desculpa, tá? Desculpa. É porque todo mundo fala em espanhol, eu vou na, na onda. É... Tire tire isso de, de, de, de, de lá e você vai pensar nas técnicas complementares. Uma técnica que funciona razoavelmente bem e que a gente adota bastante no Brasil, é a que é mais adotada no Brasil, é o Dualstech com o Cegenat. Então, você vai usar o CGNAT, aí você vai dosar a quantidade de portas que você vai entregar para o seu cliente, e se vai usar o CGNAT do tipo prefixo, onde você tem uma quantidade fixa de portas, se você vai usar o, o, o CGNAT do tipo book port allocation, que você vai dosa, entregando gradativamente. Mas a mais elegante, na minha opinião, e a que é menos adotada no Brasil, é o 464XLAT. E, além disso e esse é um tema que aí eu sei, tem muitos muitas pessoas que são do PDP aqui é uma é uma, uma única solução viável na minha opinião é alugar IP eu sei que eu vou apanhar por causa disso as pessoas vão me bater mas alugar IP como do jeito certo faça isso existem pessoas que fazem isso do jeito certo não é por baixo dos panos não é escondido não é isso fazer isso é errado existem pessoas que te fazem isso que que tem, as condições legais para te alugar esse IP, e você vai pagar um preço por isso, e faça do jeito certo, que quem faz coisa errada tem que apanhar, eu sempre digo isso. <risos> então, se você está alugando de um cara escondido, você vai ter problemas. É, então, alugar IP das pessoas certo, mas quanto IP eu vou alugar? Somente o necessário para que você use essas pequenas técnicas de transição para que seja o mínimo possível. IPv6 Pv6 y Pv6, un poquito de Pv4, si no tiene ni Pv4 ni para hacer eso, tal vez alude. Basicamente es esa sugestión que yo hago. Yo sé que las otras me van a me bater, desculpa por yo hablar de alugar de P, pero eso existe. Ya te iba a decir que no, no. No se puede. Pero, o, ojo con eso, perdón. Hay que tener cuidado con eso porque, si bien, insisto en lo que dije hace un rato atrás, aquí todos somos del área técnica en su mayoría, entonces entendemos todo el tema. Tú te encuentras con ingenieros en ciertas empresas o en ciertos clientes que tú le decías IPv6 y te dicen, no lo entiendo. No, no, a mí IPv4. Entonces, si bien nosotros queremos realizar todo el cambio que podamos hacer IPv6, tú tienes que entender que hoy en día muchos de tus clientes o muchas empresas pequeñas o muchos servicios no entienden el IPv6. Entonces, falta mucho todavía para poder pasar a una masividad del IPv6. Nosotros lo tenemos en dos routers implementados domiciliarios. La gente no se ha dado ni cuenta, pero adicionalmente adicionalmente, muchos tienen hasta apagada la opción de IPv6 en sus Windows. O sea, no es tan fácil el cambio mirado desde el punto de vista técnico, sí, configuración, router, lo que tú quieras. Pero hogar es otro tema. Entonces, no es tan masivo. Solo complementando, ahí entra aquella otra parte que es la empatía con el cliente. Porque, do mesmo jeito que você vai falar da câmera IP, você vai falar também sobre o IPv6. E esse é o diferencial do pequeno ISP. Você vai... É, faz parte do negócio. Aceita que dói menos, explica, ensina, fatura o ticket e vai para o próximo cliente. Obrigado. Outra pergunta. Olá, olá, olá. Bueno, eh, sí. Bueno, están, estamos en Bolivia. Quería aprovechar eh, para poner un poquito de contexto porque sé que la gente en Bolivia está mirando el evento, ha, ha tomado importancia y para darles a todos el contexto porque estamos en, en uno de los países menos poblados de, de Sudamérica, ¿no? Entonces eh, quería dar una referencia. Eh, Bolivia tiene menos de, de 800 mil conexiones de internet fijo, ¿sí? O sea, en las estadísticas sí, los 12 millones de bolivianos tenemos un Internet por celular, pero internet fijo solo 800 mil familias de los alrededor de 3 millones de familias que hay en el país. Esa es más o menos la penetración que hoy tiene Bolivia, más o menos datos que no son claros porque tenemos problemas estadísticos en Bolivia. ¿no? Entonces, ahí para nosotros, digamos, en el contexto boliviano, hay tres gigantes que son los que manejan el internet móvil, ¿no? Luego hay como cinco empresas grandes que en general son cooperativas y está una empresa privada más que es muy buena, que son los cinco grandes para el, para, para el común de la, de la sociedad boliviana. Estamos hablando de empresas que tienen 100.000 clientes por ahí, ¿no? Porque la escala es completamente diferente en Brasil, ¿no? O sea, creo que 100.000 clientes es pequeño en Brasil, pero acá eso es grande, ¿no? Y eh, medianos somos como 10. Yo soy un medianito, digamos, que somos los que tenemos miles de clientes. No llegamos a los 50.000, pero tampoco bajamos de los 5.000, digamos, por ahí andamos, ¿no? Y luego tenemos 400 pequeñitos que nosotros hayamos distinguido. 400 pequeñitos que estamos hablando, que son clientes que tienen menos de mil clientes o andan alrededor de los 1.000, 2.000 y demás, ¿no? Y micros. que son pequeños emprendedores que han aparecido por todos lados porque hay que entender que... En la crisis, este país ha sufrido mucho porque los chicos no podían pasar clases, o sea, hay un grupo muy grande de jóvenes que han estado casi dos años sin poder ir al colegio, ¿no? Y estoy hablando del campo, porque en la ciudad sí ha, se han encontrado formas de, los niños se trasladaban a la casa del tío, que sí había internet, yo qué sé, pero en, en lugares más alejados eso ha pasado. Entonces, para que tengan un poco de contexto de qué significa mediano, pequeño, grande, micro acá en Bolivia, y, eh, y bueno, quería un poquito representar a los, a los, a los medianos, digamos. ¿no? Este, ahí la evolución es interesante. Me ha gustado mucho lo que han comentado, que el es, es el primer paso que miran todos. Por eso yo creo, y lo, lo hemos comentado con Laura, eh, perdón, con Paula de LACNIC, eh, estos micros y pequeños aquí en Bolivia, su primera fuente de información son los proveedores de materiales y YouTube. Y si ahí se inserta la semilla del IPv6, el país va a asumir IPv6, porque esta gente que se conecta a través de un micro del vecino que se ha decidido a dar servicio, está comprando su tele, está comprando su su celular, ¿no? Y, y obviamente acá hay celulares de todas las calidades, ¿no? Que, que muchos todavía vienen sin IPv6 porque son son muy muy básicos, digamos, no muy baratos. Entonces creo que es una buena estrategia. Eh, a través de los mayoristas de, de materiales, eh, meter estas charlas de IPv6 y ayudar a que Bolivia se incorpore al IPv6 directamente. Creo que sería algo muy bueno y, y los, los micro van a estar encantados porque están necesitando esa información. De hecho, estamos justo eh, eh, hoy eh, avanzando en organizarnos entre los pequeños y medianos para poder mejorar la Internet en Bolivia y, y de repente se puede tocar eso también. Y, y bueno, el otro tema que suelen tener, eh, el DNS es recursivo, por eso me, me gustaría entender en qué momento a ti te parece más importante esto del DNS es recursivo, cuando estás con miles, con 100 miles. Eh, sí, es muy importante, lo tengo claro, pero aquí es común que todo sea el punto ocho, ¿no? Entonces, eh, es lo más común. Este y, eh, y estamos en las escalas de velocidad de 20 megabits por segundo, ¿sí? Así que muchos micro y pequeños están... Eh, poniendo 256 o 128 clientes por hilo, y eso los puede los estar eh, limitando a que en el futuro, cuando las velocidades salten, ellos estén saliendo del mercado, ¿no? Entonces, es un tema también que creo que es importante que ellos entiendan, ¿no? Gracias. Finalmente, ¿no? Ok, voy a pregunta? terminar por tiempo. Gracias. gracias. Sí, eh, sí ese es tema del DNS es el recursivo simplemente, y bueno, hay más información, pero gracias. Vamos gracias. a dejar lugar a que pregunte a alguien más. Okay. Ya cerramos. Creo que lamentablemente nos consumimos todas las preguntas. Queríamos tres, cuatro preguntas, pero no tenemos más el tiempo. Bueno. Así que yo creo que lo que viene es un aplauso para los panelistas. De todas maneras, lo pueden atrapar acá en el break. Y seguir discutiendo estos temas. Así que. Y ahora vamos excelente. con el siguiente.